¿Cómo valora usted que el Presidente de la República haya decidido retirar nuevos impuestos del presupuesto del 2021? Háganos el feedback, llámenos al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted que el Presidente haya decidido retirar nuevos impuestos del presupuesto de este do año próximo, 2021? Bueno. Vamos a ver qué dice la gente. Así es, Amado, a propósito, ese es el tema que estaremos tratando, mm, me parece. Mm -hmm, así es, así es, así es. Bueno, vamos a hablar de eso inmediatamente porque es la noticia más importante del día de hoy y quizá del mes. Sí. Mucha gente que estaba esperando el rayazo, ¿verdad? El, sí. el tablazo de los impuestos que venían con el presupuesto. Abinader anuncia que retira todos los nuevos impuestos del presupuesto. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, anunció la noche de ayer que enviará una adenda al Congreso Nacional para eliminar todos los impuestos que incluye el proyecto de presupuesto general del Estado 2021 que sometió. Dijo que desde el gobierno tomaron la decisión tratando de no sacrificar a la población. Agregó que por ello han estado realizando un profundo esfuerzo de, redu de reducción de gastos revisando partida por partida en el discurso que tuvo una duración de 30 minutos aproximadamente el primer mandatario inició reiterada las denuncias de irregularidades del pasado gobierno entre ellos la transferencia de 40 mil millones de pesos no presupuestados hechos según el presidente por la gestión de danilo medina destinados presuntamente como pagos a contratistas y compromisos electorales Acusó a los miembros de la Cámara de Cuentas de responder a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana PLD y ser parte de su blindaje, razón por la cual conminó a sus integrantes a renunciar. Entre los temas tratados en la alocución, Abinader se refirió además que eliminará sus gastos de representación y dice el ejemplo debe empezar desde el Estado y recortará gastos de los diferentes ministerios y reiteró el aumento salarial a los policías, entre otros aspectos. ¿Cómo califica su discurso que, eh, y qué tema debió tratar y cuáles no, según ustedes, o cuáles faltaron, según tú, Carolina? Adelante. Sí, amado. Eh, hay que destacar eh, la relevancia que le ha dado desde, desde el principio y que hemos visto en las diferentes alocuciones del presidente Luis Abinader en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos en la pasada gestión. Eh, la manera irregular eh, que entiende el presidente y muchos sectores del país en este sentido. Eh, destacar el tema de la justicia independiente, de que no habrá borrón y cuenta nueva, de que el, el ex gobierno... El Partido de la Liberación Dominicana, si se quiere, tenían una mafia que en todo lo que tenía que ver con el entramaje que se organizó en la República Dominicana para poder hacer uso de los recursos y blindarse eh, ellos en el momento en que estuvieron gobernando el país. En ese sentido, eh, conocemos ya desde hace, desde inicios del gobierno de Luis Abinader, lo que ha venido estableciendo en el tema de la recaudación del dinero. Y el deseo de mucha gente de que se devuelva a los robados, eso, eso es. Pero también destacar, amado, que aún haciendo siempre énfasis en este tema, habla de que no se quiere una cacería de brujas y que se busca hacer las cosas de manera correcta en el sentido de lo que se establece legal, legalmente y, y, de, en el, y en el aspecto judicial. No decir que estamos eh, buscando o que vamos a meter a todo el mundo preso, sino como establece la ley. En ese sentido. Otro de los aspectos eh, que podemos destacar del discurso era lo más esperado, el malestar que causó la eliminación de los impuestos o de ese proyecto de reforma fiscal que se buscaba para, que se buscaba para el 2021. Eh, pa, pa, plantea o pauta Luis Abinader que para el 2022, pues sí, ya se hablará de reforma fiscal en la República Dominicana. Otra de las eh, importantes noticias y un tanto alentadoras para algunos sectores, como el sector salud, el sector de eh, o, la institución de la Policía Nacional, es el aumento de un 30% a los médicos, enfermeras eh, y esa parte de, del personal médico de nuestro país. El esperado sueldo de la Policía Nacional, que él había prometido el aumento a los 500 dólares habló de una primera partida, de subirlo el sueldo mínimo a todos los policías a los 300 dólares y que en una segunda partida pues aumentará a los 500. Eh, otro de los aspectos que también podríamos destacar del discurso de anoche de unos 30 minutos eh, del presidente es lo que tiene que ver con el sector educativo a nivel inicial, medio y a nivel eh, universitario, la inyección económica que se ha hecho a, a estos sectores importantísimos de nuestro país y a la UAS también. ¿Tienes el dato, Amado, de lo, los millones que ya no, no ahora sino anteriormente se le, se le va a dotar a la UAS? Eh, no, o sea, eran, eran 200, 200 y 200, tantos, sí, como 230, 35 millones que se le agregaron, se le dieron a la oa para comenzar el asunto de la educación a distancia. Entonces, sí, por, por todo lo que estamos viviendo en este momento. Eh, hablar del sector educación, del sector salud, hablar del de, de la institución de nuestra Policía Nacional y de alguna forma ir dignificando a estos... Eh, personajes fundamentales de nuestra sociedad. Creo que debemos de valorarlo. Una de las cosas que también podríamos nosotros eh, decir del discurso del día de anoche es que el presidente Luis Abinader eh, eh, tiene muy claro lo que la gente eh, percibió del tema de los impuestos. Ahora se ve, y creo que esto le da cierto nivel de valoración en la ciudadanía, el decir, tenemos un presidente que escucha, o sea, digo voy a aumentar los impuestos para medir posiblemente para tantear cómo lo va a asumir la población, no sabemos si fue de manera estratégica para luego venir como El Salvador y decir no, eh, nosotros escuchamos al pueblo, nosotros eh, vamos a poner nuestro oído en la boca de los dominicanos, para saber qué es lo que ellos quieren. Si en este momento la ciudadanía entiende que no debe de haber impuestos, pues no habrá. No sabemos si fue de un punto de vista estratégico, si ciertamente, eh, pues, medir cómo podía la gente aceptar este tema. Entonces, luego salir, como salía ahora, y que era de esperarse que iba a ser mucho énfasis en el desfalco que se entiende que ha habido en nuestro país con las administraciones pasadas, y decirle a la gente... El desvío y la necesidad que tiene la República Dominicana en estos momentos de la recaudación, de la minimización del gasto, de eficientizarlo, de esa duplicidad de instituciones, señores. Estamos hablando de miles de millones de pesos en instituciones que se está ahorrando en el gobierno con el anuncio de muchas cancelaciones. Y hay que poner siempre el ejemplo del Mirex, del Ministerio de Relaciones Exteriores por citar solo un caso. Entonces, una de las cosas que me hubiera gustado y sé que hubiera sido muy aplaudido por el pueblo es, por ejemplo, él habla de que en lo personal eliminará los gastos de representación. Hubiera sido importantísimo y, y muy bien valorado que esto fuera, él, él lo hablaba, yo, o sea, yo actúo con el ejemplo o le decía a los demás, es para que ustedes lo hagan también pero hubiera sido bueno que de alguna forma, eh, no sé si a través de un decreto de ley o a través del MAP, del Ministerio de Administración Pública, pues se buscara reducir al mínimo o eliminar esas, esos altos gastos que conllevan eh, estos beneficios que reciben muchos funcionarios de alta jerarquía en nuestro país. ¿Por qué hay que tener tantos privilegios? Yo me pregunto. ¿Por qué hay que darle tantos beneficios a los funcionarios con grandes sueldos? Cuando ponemos la balanza es muy desequilibrado. Cuando tú comparas el sueldo mínimo entre 10, 12 mil pesos y funcionarios que ganan cientos de miles y además de eso hay que sumarle en la costilla del pueblo dominicano eh, su holgada eh, vida o, o su eh, cómoda agenda de trabajo. ¿Por qué hacerlo? Entonces… Eh, esto no se, no se habló, no se mencionó, sería una forma de mandar más mensajes de aliento a la gente de que se está trabajando para minimizar, eliminar privilegios a muchos eh, o a todos los funcionarios que lo tienen en nuestro país. Entonces, en sentido general, en lo particular, me parece eh, valorado el discurso eh, en todos los aspectos que citó de beneficio a los sectores básicos o esenciales de nuestro país, la eliminación, por supuesto, del impuesto, y ese mensaje directo, pero sin eh, que se vea como cacería de bruja, un ataque a los exfuncionarios, el hecho de que tendremos justicia en la República Dominicana hasta ahora se ve alentado. Gracias Carolina, me gusta tu carterita Ah, es la macarilla ah, sí. <risa> Bueno, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros, buenos días Buenos días amado buenos días Carolina, Buen amable día. televidente agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver y que nos dé inteligencia yo soy Francis Rodríguez y gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares. Y denle ¿Sale? para adelante de una vez, el Miren, del, deshuece el discurso del presidente. Sí. Eh, Deshueyelo. Miren, hace días que había dicho, cuando el presidente tuvo que salir al frente a, a aclarar, porque a fechas que indica la constitución y la ley de presupuesto para que el gobierno presente ante el Congreso el proyecto de presupuesto del próximo año, vino consigo o, de, o contentivo a la vez de una especie de un pacto o no pacto, no de una reforma fiscal o una mini reforma fiscal, entendiendo que ese presupuesto en la forma que estaba proyectado a futuro, iba a ser deficitario en razón de la pandemia, en razón de los aportes que hizo a la entrega el pasado gobierno y este la recibió en forma vacía, sin contenido, más bien con mucho compromiso porque ustedes saben que se ha endeudado el país más que nunca, y de hecho, de, de entrada, tuvo que tomarse unos fondos de bono soberano. Ese es un panorama rápido. Pero, ¿qué decía yo en aquel momento? Caramba, ¿qué pasó ahí? Que los estrategas del presidente no le evitaron que se viera frente a la población un tanto en proceso de recuperación de la pandemia, del, del fracaso, económico que generó porque hasta que iban a salir aquel grupo hablaban de un crecimiento ayer vimos a, a, incluso ya, ya hablando de una clase media que no sé a dónde que está no pude dar mis detalle pero como no está aquí lo voy a esperar eh, ya tú tienes el pleito echado no hay... entonces cuando eso sucede es que nosotros decrecimos a 8.3% cuando se decía que no iba a suceder nada en República Dominicana, porque son los indicadores que compran para que se nos aliente. La realidad es la que expuso el presidente Luis Abinader en nueve minutos, incluyendo que calificó de una especie de, de clan, de, de grupo que se engrampó para ser un grupo rentista y corrupto. Así fue que lo definió. Ahora, vuelvo y repito. Qué pena que no se haya inteligido un plan para que existiera un vocero del proyecto de presupuesto y, del mini, y de la mini reforma fiscal en ese momento que le cargara el down a la institución que tiene que velar por la economía de la República, Hacienda, Presupuesto y Planificación. Uno de estos funcionarios hubiese sido fantástico y se le saca la cataña del fuego al presidente y no lo expone a que se viera, como decía Carolina, y que al final, anoche, qué bueno que pudo sacar al frente, al gobierno, y reducir el impacto de estos temas, que a nadie le gusta decirlo, y que el pasado gobierno, de forma irresponsable, no abordó cuando se le indicó que tenía que abordar el tema de la reforma, pero la reforma fiscal integral, que busque no seguir grabando a los que menos tienen y grabar a los que más tienen. De hecho, debió anunciar la suspensión de exenciones que se le da a esos grupos que hoy Macarrulla representa en el gobierno. No, no podemos ponerlo todo eh, eh, color de rosa. Y no me gustó escuchar que el Fomper se suspendiera o se sacara del, del tren gubernamental porque está diseñado para cobrarle a ese grupo que Macarrulla representa. Y que en el 16 Danilo Medina negoció archivando el expediente de 12 mil millones que ese grupo económico le debe al país. Ese es mi punto negro en el discurso que no me gustó. Ahora, lo demás, fantástico. Y tendremos que buscarle, tendremos que buscarle un nombre de Salvador o no, de, no sé de qué cosa, a Barrigol, que le ha correspondido en dos momentos, tanto en el pasado gobierno como ahora, el, el, el meternos la mano, como dice. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, a todo, Luis Abinader apenas tiene cincuenta eh, y pico de días y se ha comportado como todo un estadista. Esa parte tengo que reconocer que lo hace muy bien porque el, en el pasado yo critiqué siempre que el presidente que tuvimos por ocho años adaptó a su función el silencio. En cambio, Luis ha dado muestra de transparencia, de cercanía y de que escucha. Y ojo, escuché al inefable Julio Martínez Pozo cuando venía para acá. Digo inefable porque ellos parece ser que todavía tienen que devolverle el favor de todos los millones de pesos que cobraron en aquel gobierno. Y estaba hablando de que gracias a la negociación de Danilo Medina pudo acercarse Luis a la negociación con Barrigol. Eso es demasiado J la P. Bien. Porque estos son momentos totalmente distintos y personas totalmente distintas y no se parecen nunca, nunca, nunca. Ni por los tobillos se parece. Bueno, miren, eh, ahí el discurso tiene muchas cosas a la pero no nos, no nos llevemos de... Eh, no nos llenemos de alegría, ¿verdad? Con tanta... Sí, es que, tanta fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo no creo... No, no, no me cabe en la cabeza que esa negociación que se hizo con la Barrigol fue después de que él presentó el presupuesto y que comenzaron. A... Eso estaba hecho de antemano. Y tan rápido. Pero claro que no, eso no es una cosa que se hace de un día para otro. Eso no es sentarse eh, frente a un escritorio con una persona o con el jefe de la barra y decirle, mire, yo quiero que tú me metas la mano en esto. Esa gente pertenece a un conglomerado mundial. Y ellos tienen obligatoriamente que informar y ver las posibilidades de que el presidente para América Latina eh, eh, lo sepa, que el, la gente del Consejo de la Barrigol lo sepa y tenga una opinión favorable. Entonces, yo pienso que lo de el sueldo 13 eh, y lo de los impuestos a las negociaciones en dólares, eso fue un globo de ensayo. Y esas negociaciones con Barrigol es muy probable que estuviesen iniciadas hacía tiempo. ¿Verdad? Como alternativa. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si se nos cae esto, pues tenemos la barrigor que nos va a sustentar y vamos a salir, como tú dijiste hace un momento, como el salvador. ¿Tú ves? O sea, que yo no creo que se dejen de ese cuento. Algo bueno yo, de esto, Amado, ay, perdón, es que están midiendo cómo está la gente, que no le vas a aceptar eh, cualquier es cosa. Que, es que amado. ganan por todos los lados. Ganan por el lado de que, también lo, lo, lo decía eh, Francis, el otro gobierno era un gobierno mudo. O sea, Danilo era un burro de la sierra, un sí. burro cerrero, cerrero, que tú cerrero. le decías la cosa y le peleaba Y, y él y hacía lo que le daba Ciego, sor, ciego le, sordo y mudo. Te te lo lo importe, entonces Luis viene con otro discurso claro. y con otra actitud y eso le conviene para Señores, no crear la imagen así. de su gobierno. El país se siente así, sí. diferente. Sí. No se siente atacado, no se siente presionado como pueblo desde su, desde, su in, desde su inicio. Eh, ha dado muestra de, de, un, de, como de un aliciente dentro de todos nuestros problemas. ¿Tú sabes algo que te quería agregar a Ajá. tu comentario? Dale, dale. Que debes de tomarlo en cuenta. Uh -huh. Es el hecho de que el presidente haya, haya pedido, haya indicado la baja calificación de la Cámara de Cuentas, que es un órgano sí. constitucionalmente establecido para la evaluación de los gobiernos, o de la administración pública, y le dijo, debiera de renunciar. Anoche se concretó la denuncia, la renuncia, Hugo Álvarez. La renuncia una, del, una, de la Cámara de Cuentas. Vamos a una días. vamos a una llamada. Sí, buenos días. Es más digno que seguía ahí hasta que lo quiten. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bien, bien muy bien. Es una pregunta, una pregunta de usted, amado José Rosa. Adelante. Queríamos saber, eh, ¿quién fue que, ¿qué gobierno fue que vendió la Barrigol y, y qué hicieron con ese dinero? 2002. ¿Que vendió la Barrigol? No la vendió, aquí nadie ha vendido. Serán los contratos. El contrato. ¿Dónde se refiere al contrato con Leonel Fernández? Sí. ¿sí? No, pero que Leonel Fernández lo toca, pero eso empezó antes de Leonel Fernández. Ok. Entonces, fíjate una cosa, lo que pasa con Barrigol, que nosotros tenemos ciertamente que inteligir un nuevo plan para nosotros poder... Negociar nuestras riquezas, porque eso es riqueza del pueblo dominicano. Una de las más importantes del mundo es la mina de Barry Gold, okay. digo la, eh, pueblo de oro, viejo. el pueblo viejo. Vamos pueblo a ver cuál es el contenido del discurso del presidente. ¿Qué cosa dijo en concreto Luis Sabinader? La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única responsable. Eso es verdad. Eh, la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Eso es muy duro y uh -huh. ese es, esa es una percepción que tiene el presidente que puede ser cierta o no puede ser cierta, y puede ser cierta medias porque ciertamente aquí hay casos de corrupción que, lo, que se plantearon durante el gobierno de Danilo y todavía están en los tribunales. Tú no le puedes decir a Danilo que él eh, descubra quién es el corrupto, que lo condene y que lo mande que a la cárcel la porque esa no es función del presidente, entonces la gente tiene que entender eso o sea, es una percepción del presidente actual que para lo que está haciendo y para su gobierno le conviene decirlo y que la gente se lo crea bien, entre patria y patrimonio eliger, eligieron patrimonio, eso es verdad eso es verdad, hubo mucha gente, hubo mucha gente que hizo muy buen dinero en, en el gobierno esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Perfecto. Yo pienso que no debe quedarse ahí ni un solo miembro. Debieran renunciar todo por dignidad y por respeto a sí, sí. mismos. El presidente la de la República, el líder de la nación, le ha dicho, miren, ustedes no sirven para lo que yo quiero. Entonces, váyanse media ahí y debieran de irse. Yo pienso que es lo mejor. Hugo Álvarez, que es hijo de Hugo Álvarez Valencia, de La Vega, acaba de renunciar. Eh, o por lo menos anunció que lo iba a hacer. No sé si y hay le, tiró la, y le tiró la cuava al gobierno y a su partido de que él no le dejaron hacer su trabajo. Bien, perfecto. Debió haber renunciado entonces Hace antes, y es así. Eh, pues la gente tiene que entender que si usted no sirve en un sitio, váyase. O lo que pasa es que aquí la gente no, a nosotros los dominicanos no, no nos enseñan a renunciar. Aquí hay gente, aquí hay gente que dice el poder nos entrega. Cuando yo me planteé la, la idea de que ya estaba bueno y que debía de renunciar de la Procuraduría General de la Corte, hubo un amigo, amigo, amigo, hermano mío, que fue y me dijo, pero usted se está poniendo loco, magistrado. El poder no se entrega. Que lo voten, si tiene, pero no se vaya. Yo, no, es que ya yo llegué. Señores, hay que aprender a renunciar. Yo he sido un renunciante de todo. Eh, Amado, mira, eh, en torno a lo que plantea... Eh, sí, sí, sí, yo renuncié de la fiscalía, renuncié como fiscalizador, renuncié de la fiscalía, renuncié de la Procuraduría. Sí, porque es que la gente se apega. En la Procuraduría, cuando en el 2000, para la campaña del 2000, yo renuncié, y Pia me dijo... Pina Toribio, que era el procurador, coge una licencia y digo, no hombre, yo me voy. ¿Cómo voy a volver si ganamos o perdemos las elecciones? ¿Cómo yo voy a volver con la cara de que aquí estoy yo como procurador otra vez? Mira, Amado, eh, ¿Qué puede hacer política? tengo, eh, vamos a citar eh, precisamente lo que refiere a Luis Abinader en torno al FOMPER y para dar algunos datos de esta institución que en lo particular me alegra mucho que haya sido eliminada. Eh, dice eh, Luis Abinader en su discurso en Muy el día buena. de anoche no, no, la sí, no, me la tiró por abajo no, tú recuerdas cuando el escándalo del del, del, del director del sí, sí, Fonpe sí, sí, lo, sí, lo que hablamos, ese, ese fue el de, el de el que quitaron cuando quitaron a, a izquierdo, que era el que llevaba el caso en contra de ese grupo de empresarios para que devolvieran el dinero y, y Danilo lo, lo mandó a archivar y recibió dos mil millones para la campaña del 16, sí, refiero, eso es un irresponsable, me refiero a la nómina de el Fomper y de la pero cantidad que eso de empleados. Se hizo en ese grupo. Pero no, no, no o sea, no, no, La institución no tiene el problema, el problema somos los que lo ocupan, es decir, la gente que lo ocupa. Vamos a poner el, lo, la, el mensaje de Luis Abinader anoche sí. si los diferentes escándalos que se han dado en torno a esta institución, los miles de millones que se manejan y cuando tú vas a buscar a donde se supone que deben de ir estos dineros de empresas que han sido eliminadas del Estado, tú lo que ves es escuela, ves una cancha, ves ve una remodelación. Tú Tienes razón y Francis también, tú sabes por qué, sí. porque... Porque yo te voy a decir una cosa, yo te coloco a ti en la... ¿a dónde? En cualquier institución del Estado, en impuesto interno, el asunto de impuesto interno es para tú recaudar los impuestos uh -huh, para la nación, pero no es para que tú te cojas una parte. Vamos a poner, ¿Me ¿Entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? Entonces el Fomper está hecho con no, una, hecho, con una te idea. Tenemos de... los dos razón, porque exacto. Es, ¿tú tú lo lo que digo? Desde sus inicios no ha dado pie con bola. Pero el responsable dice, es el presidente, en... el presidente pero, de turno. Presidente, Pero y cuántos años tiene? Pero si una cosa no tiene forma de que de, de que funcione, ah, porque no, Carolina, estamos, si es que no, Francia estamos en el 2020. Te... No, pero va a seguir estamos tirando en... la basura bajo la mesa. Estamos en el 2020. Se lo está pegando a la sábana, a la Fue creada en el 2001. Uno, y los miles de millones de pesos que eso ha manejado, y Porque ellos no tienen. Bueno, los que han pasado quieren... por ahí no le han puesto el régimen bueno, que debe ponerse. Pero esos y recursos, nosotros no le hemos exigido Esos tampoco. recursos pueden ser administrados de una manera mucho más eficiente. Estamos hablando de casi 200 empleados que tiene esa institución, con pero, sueldos altísimos. quiero eh, Vamos a poner en pantalla lo que hacía, la referencia que hacía Luis Abinader en torno al FOMPER. Recibe los recursos generados generados por las empresas capi, capitalizadas, capitalizadas y son usadas a discreción de su consejo y presidente. Esto ha generado un innumerable innumerables casos de corrupción. escribió Abinader. Ese eso. fue el primer ese fue el primer discurso del después eso de fue la el toma momento. de posesión. Así es. Cuando tú entras, y voy a destacar nuevamente, yo entiendo el punto que ustedes plantean, bueno, qué? sanear la Macarruye institución y hacer que es parte de lo que tiene que pagar, y es el, el ministro de la presidencia. Mira, cuando tú entras, y nosotros le hemos presentado a la gente que entra a esta institución, al FOMPE. Así no me gusta. Cuando tú entras a la página de ellos, ¿qué es lo que te presenta? Inauguración de un centro de salud y en Santiago. Eh, inaugura un complejo, eh, un hermoso complejo deportivo, Federico Germoso. Su, los, los sueldos. Eh, los sueldos. Ahora, cuando tú vas desde el 2000... Uno Y todo lo que se ha dado en torno a esto, miles de millones en escándalo de manejos de recursos, sometimientos. Janey Berenice estuvo en una investigación sobre una denuncia que se hizo, no no tengo un dato por acá en qué en que quedó. ¿Ustedes saben cuánto es el salario del encargado de esta institución? 529 mil pesos. ¿Ustedes saben la cantidad de empleados que tiene esta institución? 159 empleados. Cuando se habla de eliminar cosas que tú puedes hacerlas de una manera más eficiente y que no tener y no tener un dolor de cabeza de que continúen dándose escándalo, porque es tenemos un país, Francis, corrupto, tenemos las instituciones del estado, es una por una que se están buscando sanear. En este país. Y si eso no ha sido eficiente en la manera en que se buscaba, como ha sido creada su génesis, podamos a quitar esto, lo mismo que ha pasado con otras que se están eliminando en nuestro país. Hay que reducir, la, eliminar la y la minimizar deshonestidad, el La deshonestidad es una marca propia del dominicano. Totalmente. Entonces, y la, la situación es la siguiente. Uh -huh. eh, lo lamentable de todo eso es que teníamos un grupo de deshonestos y estamos también dentro de otro grupo de deshonestos. No, no, no, no nos no llamemos claro. a engaño. Estos que están dirigiendo el Estado y que van a dirigirlo porque seguirán nombrando gente del PRM, no vinieron de Marte, Así ni vinieron de la Luna. Entonces, son, es la misma conformación del dominicano. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se le exige ahora a estas autoridades? Si quieren enderezar el país en ese sentido, lo que tienen que hacer es un sistema de vigilancia y de consecuencia. Porque no es el, el dominicano, la pasta humana en que está hecha el dominicano no va a cambiar. Va a ser la misma pasta humana. Estamos hablando... ¿Qué es lo que hay que hacer? Es darle seguimiento, vigilancia, y si usted cometió y metió la pata, entonces usted va preso. Punto. Estamos hablando, Amado, de casi 14 millones de pesos en sueldos. Si tú, si tú tienes la manera de esos recursos... Eh... Eh, lograrlo, conseguirlo a través, de, o sea, de una manera en que no te genere un gasto tan enorme donde se supone que se está buscando minimizar, eficientizar sí. el gasto público, lo correcto oye, es que lo que se entiende es que no ha funcionado oye la, pues ir oye la deshonestidad de este país, yo soy oye, yo soy oye. un ex pldista sí. de ahí. Oye, oye la deshonestidad de este país, oye Francis Elvo. yo soy un ex PLDista, ¿verdad? Eh, pero si, yo, si, si el gobierno fuera del PLD, por sí. ejemplo, ya yo, yo, yo, ya yo no estoy en la, en la procuraduría, o sea, ya yo no tengo sí. un sueldo del Estado, entonces me buscan, me llaman me, me, y me dicen, mira, te vamos a nombrar en el Consejo de Asociaciones eh, Sin Fines de Lucro. Para a poner sí, un ejemplo, sí. inventarse uno una cosa. Y ese sueldo es quizás más mejor que el que yo tenía como procurador. Pero yo voy dos veces a las reuniones durante el mes y me gano un sueldo mayor que el de un procurador que se pasa la semana entera 24 7 trabajando, porque a cualquier hora te llaman para decirte que hay un problema. Entonces, esa es la deshonestidad. A mí me decía un amigo, amigo nuestro, me voy a reservar el nombre porque no quiero hacer ninguna laraca con eso. Pero me decía un amigo, yo estoy nombrado ahí, estaba en, en el consejo, en uno de esos consejos, creo que del, del Banco Central, uno de esos consejos, Banco de Reserva, una cosa de esa. Y él decía, ¿tú sabes lo que es que, que, que te dan 250 mil pesos por reunión y hacemos dos crees, al, al, al mes? ¿Usted es no, Mira, posible? yo lo que me refiero... O sea, calcula, son medio sí. millón de pesos al mes, al mes. Para, para ser miembro de un sí. consejo que tú visitas por dos horas, sí. por dos horas. crees que eso es posible? Eh, un, eh, mira, no yo lo que me, al mes, lo que es que me refiero es lo siguiente. Que la fórmula como la plantea Carolina me luce muy sensible, muy sencilla. Y yo soy de los que cree que debo atacar el problema ahí y demostrar, y demostrar que sí se puede, sin la necesidad de arriesgar, ¿quién me va ahora a cobrar eso? Porque hay una ley que lo indica. ¿Quién? Porque tampoco se nos dice. Y eso sería el tiro de gracia de lo que empezó Danilo, que lo convirtió en eso que tú dices, que era un... Un, una olla de grillos, ciento y pico de grillos, cobrando de la teta pública, porque no es verdad que debe de tener tanta gente una receptora de fondos y a la vez esa receptora de fondos, según la ley, en qué se iba a emplear ese dinero. Si lo seguimos tapando, si lo seguimos convirtiendo en eso, nos vamos a seguir diciendo que no somos capaces de establecer un orden donde hay un desorden. Y eso es lo que no me gusta. Por eso es lo que critico. Nada más. Yo pero entiendo. estoy de acuerdo contigo. Hay que, contigo. Es hay que aplaudirle no. al presidente la decisión Entonces, de reducir... ¿Fue que lo redujo? No, lo elimina, pero vamos a esperar a dónde, quién se va a encargar pero yo le de voy, esa operación. No, pero óyeme, yo le voy a aconsejar al presidente de la República, que así como él hizo eso, él es el jefe de la administración pública, que no espere que los demás funcionarios lo sean, que yo decía. sean como él y decidan reducirse el sueldo. Si sino que él como jefe de la administración pública uh -huh. haga una, un análisis de los niveles mira, de sueldo de este país a decir que son demasiado altos para algo. gente que no hace nada y que no, mira demasiado la mayoría, una gran mayoría de gente y tú lo sabes Francis una gran mayoría de gente que está en el estado ganando sueldo de lujo en la en la en la empresa privada no tienen la posibilidad de de acuerdo a su conocimiento y a sus capacidades no tienen la posibilidad de ganar ni siquiera el 20% de ni el 20% sueldo. estoy de acuerdo Demiéntame usted a mí. No, no, no Mira una cosa Como dice Entonces, el amigo el Mira te voy a decir Demiéntame. algo A todo esto Es la parte interesante Y es lo que yo dije Luis demuestra cierta capacidad Y qué bueno Porque todos le estamos dando un espaldarazo Y tenemos fe en eso Ahora el Estado Tiene que empezar a dar muestras De romper cabezas Como se dice en el argot popular en el en romper cabezas y demostrar que para tener un país organizado no necesitamos también eliminar cosas que a la larga no pueda costar porque, óigame, ya tuvimos de aquella demanda del Fomper buscando la manera de recuperar dos, 12 mil millones de, pe, de dólares del sector Eran dólares. en dólares, 12, 12 mil. mil Incluso el abogado que estaba contratado por el Estado se si iba tenía una, una, un, pago, un pago de 512 millones de pesos y se agarraron por ahí para atacar como si fuera un pecado cuando le está recuperando al país 12 mil millones. Adiós, Pero te voy a dar una, una primicia. ¿Tú sabes cuál era la oficina que llevaba ese caso en, con, en contra del Estado y, y a favor de los, de los empresarios? Pero dime, no, no, no, dime tú búsquenlo, la de tu flamante amigo y ex procurador Domínguez Brito, la misma oficina por Pedro Domínguez Brito, su hermano, era una señora, trama la perversa la y Domínguez Brito es un perverso, la pregunta del día, <risa> me dan una cuerda con no, esos robos que han hecho a la clarona, tranquilo, tranquilo que... Es fuerte, es fuerte, amado. Vamos a la pregunta del día, Carolina. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo valora producción? usted el. ¿Cómo valora usted ¿Que el, presidente... que el presidente haya decidido retirar nuevos impuestos del?